solo con capucha, una capucha amplia, una capucha cómoda por otro lado tenemos unos, unos bolsitos de nevadeo bolsitos para caminar o bolsitos para llevar lo, lo esencial tipo morral, tenemos diferentes opciones para el bogadrín, para una pinza eh, para tener sujetada la caña, una tijerita, lo que uno más guste, algunos bolsillitos eh, en un lateral bolsillo también y además incluye Cuatro cajitas organizadoras de seis divisiones Para poner señoritos o el que quiera por ahí eh, sacar alguna, llegar algún reel, algún otro elemento Están buenas porque son prácticas, son chicas y son cómodas Así que bueno, cualquier cosita nos escriben, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla eh, Por cualquiera de los bolsos, acá tenemos tres colores de bolsos Hay, hay un color también en Woodland. Eh, así que bueno, cualquier cosa nos escriben, nos preguntan, nos consultan el precio y bueno, abordamos sus su consultas